El proyecto Cuentos Itinerante, que vamos a llevar por todas las escuelas de, de Irala, consiste en recuperar la tradición de la transmisión oral, pero tal y como se vive en cada, en cada cultura. Dentro del proyecto lo que vamos a hacer también es que los niños y niñas que asistan a esta, a esta experiencia, por así decirlo, eh, escuchen esa música que cada idioma tiene dentro. ¿no? Ahora. ¿saciendo? La cara del personaje de Mi hijo y mi hija están en la Escuela Gallego rilla. Es importante conocer a las otras culturas, porque el hecho de que no nos conozcamos, pues mmm, siempre levanta un poco de miedo, de sospecho. a si en Bonobo, Chimino, ¿vale? ¡Alequina! Los chavales que tenemos son los chavales del barrio y al final que estén las tres escuelas participando hace que nos conozcamos un poco más todos y que se conozcan entre ellos también.